24 de marzo de 1816, Congreso de Tucumán. Ante la vuelta de Fernando VII al trono y su intención de recuperar el dominio sobre sus colonias, se convoca a un congreso para declarar la independencia y dictar una constitución. Con representantes de las Provincias Unidas, con la excepción de aquellas bajo el protectorado de Artigas y de algunas provincias del Alto Perú, inicia sesiones el Congreso de Tucumán.